Cristo viene ya, música, remedio infalible para el alma, escuchemos esta canción instrumental. Remedio infalible para el alma Chica, remedio infalible para el alma. Música. Remedio infalible para el alma. Música Remedio infalible para el alma